Como todo el corpus artístico creado por Padilla, la obra trata de la temática animalista. Camino ofrece una esperanza a nuestro mundo actual a través de la visión de otro mundo posible, en el que, metafóricamente, todos los animales consiguen liberarse y recorrer las ciudades del viejo mundo.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 Padilla ha dado un paso más allá, incluyendo los animales no humanos. Es autor de varias obras de referencia en la literatura animalista, como el poemario antitaurino adaptado al género teatral La guadaña entre las flores, la novela de ficción Mundo al revés en la que plantea un mundo ficticio donde es el ser humano el explotado por otros animales. Poetas contra toreros, canción de la hierba para el caballo ante el abismo, ganador del primer certamen de lecturas poéticas en abastos o funerales del caballo, ganadora del segundo certamen de poesía joven La garúa. Conjuntamente con Julio Ortega Fraile, de la plataforma Manos Rojas, constituida por celebridades del mundo del arte y la cultura con el fin de rechazar tradiciones como el toro de la vega, publicó la antología Palabras para un toro sin voz, homenaje al toro víctima de la tradición de la Villa Castellana de Tordesillas. Durante el acto se leyeron diferentes poemas del libro y se cerró con la tradicional firma de libros.